Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo habíamos anunciado antes de la pausa, ya se acerca lo que será la noche más fría del año, San Juan. Pues hay diferentes tradiciones, entre ellas se vienen realizando ya estos operativos de control para poder verificar que los alimentos, específicamente las salchichas, se encuentren en buen estado, cuenten con el sello sanitario, entre varios aspectos. Pero estaremos conociendo no solamente estos operativos, cuántas son las empresas que están autorizadas, en caso de que alguna de estas salchichas, estos embutidos, estén en mal estado y uno presente intoxicación, pues cuál es el modo correspondiente para poder proceder en cuanto a la salud. Todos estos eh, detalles los estaremos abordando a continuación junto a James Molina, quien es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud que nos está acompañando en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Lorena. Gracias. Bien, es importante eh, conocer primero, más que todo, ¿cuántas son las empresas que están autorizadas para eh, la venta de estos productos ahora en San Juan? En total eh, se han establecido... 117 empresas eh, autorizadas, autorizadas porque, eh, porque hemos hecho un trabajo coordinado con el Senasag, el Ministerio de Salud del Programa de Enfermedades Transmitidas por Alimentos, de las cuales se han realizado análisis laboratoriales juntamente con el INLASA acá en el Departamento de La Paz, donde hemos eh, verificado tres tipos de eh, laboratorios, uno que era la detección de nitrito de sodio para poder eh, descartar la presencia de esta, de esta sustancia que cuando se consume en, en la población pues puede llegar a tener problemas muy graves como cáncer, por ejemplo. Luego hemos hecho un estudio de identificación de especies para poder determinar de que eh, el producto que se está ofertando realmente sea el verdadero que la empresa lo, lo lanzó y también el estudio microbiológico para poder y de identificar, en este caso descartar la presencia de algún otro eh, microorganismo que pueda afectar a la salud. Entonces son 117 empresas, el día de ayer dimos a conocer todo el estado de esas 117 empresas a nivel nacional para que la población pueda consultar y pueda tener la seguridad del consumo. Es importante también conocer de qué manera eh, se puede proceder o eh, cómo debemos actuar con inmediatez ante eh, presentar algún síntoma de intoxicación. ¿Cómo debemos actuar? Aparte de acudir de manera inmediata a un centro de salud y no automedicarse, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Un es, primer paso. En realidad, eh, los síntomas comunes ante una intoxicación alimentaria, pues son eh, aquellos que se presentan eh, del aparato gastroenterológico, gastrointestinal. Es decir, eh, los primeros que pueden presentar son, pueden ser diarreas, pueden ser náuseas, pueden ser vómitos, que pueden llegar hasta los vómitos, pero... Eh, también pueden presentarse otro tipo de eh, síntomas, eh, en este caso dermatológicos, por ejemplo, ¿Alergias? que presenten alergias, puede haber un, un rascutaño, puede de repente de presentar escosor en la piel y eh, cuando los casos son más, eh, más intensos, se pueden presentar también algún tipo de sintomatología, neurológica, algún tipo de sintomatología cardiovascular, también todo esto depende también de eh, hay otros factores que le inciden como el, la cantidad de consumo de este alimento la cantidad eh, o la carga de, eh, de microorganismos que puedan encontrarse en los, en los alimentos pero ante cualquier síntoma que se tenga con el antecedente de haber consumido en este caso los embutidos, entonces la población tiene que acudir eh, ante fiebre, ante diarrea, ante náuseas o vómitos eh, de manera inmediata al establecimiento de salud de primer nivel para que ahí se pueda iniciar el primer esquema de tratamiento y también podamos realizar el diagnóstico laboratorial para descartar que sea una enfermedad transmitida por alimentos. Yo decía no automedicarse porque a veces uno se siente mal y, y piensa, ¿no? Y dice, estoy resfriada o algo me hizo mal y se automedica. Y en vez de mejorar, estamos empeorando la situación porque luego no podríamos mezclar tal vez algún tipo de medicamento. Por supuesto. El, uno de los grandes eh, problemas que tenemos eh, eh, con la automedicación es de que cuando tenen, presentamos problemas gastrointestinales, lo primero que hacemos y lo que venden en las farmacias son antibióticos que se presentan, pero hay que tomar en cuenta de que muchos de los problemas gastrointestinales no siempre son bacterianos, pueden ser producidos eh, por parásitos, pueden ser producidos por virus, pueden ser producidos incluso hasta por algún tipo de hongos y es necesario identificar el germen que está provocando esa, ese problema gástrico para poder realizar un tratamiento adecuado. Entonces, eh, lo que sí es importante que la población sepa y que ellos lo pueden realizar son las medidas de soporte iniciales, como la hidratación, el de poder consumir sales de rehidratación cuando se presentan problemas de diarrea, por ejemplo, y mucho más si se tratan en los extremos de la vida. En los niños eh, menores de 5 años y en los adultos mayores hay que tener mucho cuidado ante la presencia de este tipo de de síntomas que, es, que se dan. Ahora, ¿el personal del Ministerio de Salud está acompañando a estos diferentes operativos que se vienen realizando para poder verificar alimentos que estén en mal estado o que no cuenten con el sello sanitario y proceder a su correspondiente decomiso? ¿Se está trabajando de uh -huh. manera conjunta? Sí, el trabajo específicamente eh, son, los, eh, son los municipios los que tienen que realizar toda la parte de, eh, del trabajo de operativos que van a ver. Pero juntamente con el Senasag y el Ministerio de Salud estamos siempre alertas a la presencia de, eh, de, de situaciones o de eventos que, se, que, se, que ellos encuentren. Para que nosotros, eh, primeramente a, a través del Senasag se puedan identificar que esos alimentos tengan registro sanitario, que estén dentro de las fechas de caducidad, de poder ver, por ejemplo, la... Eh, la presencia del mismo alimento, la contextura, el color Exacto. y varios tipos de, eh, de criterios que lo, que lo enfocamos y si fuera necesario realizar un análisis laboratorial también de todos estos tipos estamos acompañando es decir, la vigilancia epidemiológica está activa, está en coordinación con el municipio en coordinación con el CENASAG para poder hacer el seguimiento eh, mucho más en estas fechas que se aproximan. Hasta el momento en estos operativos en los cuales han acompañado, ¿se ha logrado ya decomisar productos en mal estado? Porque sí... Se, ha, se han presentado, ¿no? Se ha dado a conocer que algunos lugares sí estaban vendiendo productos ya incluso hasta vencidos, con fecha de, de enero, de febrero incluso, y que continuaban a la venta. Ahora, en este tipo de operativos, ¿cuánto se ha logrado decomisar y cuántos de estos productos decomisados han ingresado en un análisis? Tengo entendido de que el, la cantidad de decomiso no ha sido en estos momentos eh, muy importante, como para dar una alarma, por ejemplo... Eh, sin embargo, eh, el municipio, quienes son los que realizan, seguramente nos van a dar el detalle de todo lo que se ha ido encontrando, y, pero eh, reitero eh, que el trabajo tiene que ser conjuntamente eh, con, con las autoridades, con el municipio, ministerios, en ASAC, pero también la población, de que ellos nos puedan ayudar a realizar las denuncias si es que encuentran en algún, eh, en algún mercado, en algún puesto de, eh, de venta. Eh, se encuentran eh, alguna sospecha de estos embutidos, que tengan, lo reitero, color, cambios de color en el, en el producto, que siempre eh, toquen los envases de que no estén hinchados, eh, el olor de repente que se pueda presentar y eh, cualquier otro indicio de sospecha, pues que den la denuncia y seguramente pues vamos a ver que en esta semana, esperemos que no, pero la experiencia nos dicen que se van incrementando. La parte de detección de este tipo de alimentos. Cuando ya se empiezan a intensificar este tipo de operativos. ¿Y la población dónde lo puede denunciar? La población tiene que denunciarlo, eh, puede denunciarlo desde los establecimientos de salud, tiene que denunciarlo en la intendencia municipal, también puede estar eh, denunciándolo en el CENASAG, que está disponible, o en el Ministerio de Salud, eh, donde también tenemos. Eh, justamente en la Plaza del Estudiante tenemos una sala de recepción donde pueden presentar las denuncias para que nosotros podamos proceder a la eh, comunicación a las instancias pertinentes. Y algún número telefónico, porque es muy común también ¿no? que la población esté realizando las compras correspondientes y tenga un producto vencido o en mal estado, y ese momento poder comunicarse, llamar y eh, indicar ¿no? dónde están específicamente la dirección para que el personal pueda aproximarse. ¿Hay alguna línea telefónica? Se está previendo la parte de eh, habilitar una línea gratuita para que ellos puedan ver. Seguramente en el transcurso de esta semana lo vamos a ya consolidar y vamos a dar a conocer a la población para que ellos puedan eh, comunicarse y hacer las denuncias. ¿Y estos operativos y el personal de salud estará trabajando de la misma manera en todo el país? Sí, sí, es eh, conjuntamente el SENASAG y el Ministerio de Salud, eh, se ha realizado toda la coordinación a nivel nacional, eh, las 117 empresas son también a nivel nacional, eh, están identificadas por departamento y el trabajo es conjunto con, con ambas instituciones, además del trabajo que realiza el municipio. ¿Hay empresas que estén interesadas también en poder eh, ingresar a esta lista? ¿Todavía tienen tiempo? ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir? ¿O ya se cerró esta lista? Se cerró ya la lista eh, porque es un trabajo que no lo hacemos reciente, es un trabajo eh, de larga data, hacemos frecuentemente... De meses periódicamente. para poder verificar. Exactamente, hacemos muestreos, hacemos muestreos de, de las empresas, hacemos muestreos de los, de los productos... Entonces, para estas fechas, por lo, por lo pronto, son las 117 autorizadas para que podamos eh, tener la seguridad de consumo. Sin embargo, este trabajo es, eh, es continuo, es, es todo el año, no solamente nos enfocamos... Claro. Eh, nos, lo intensificamos en estas fechas debido al alto consumo que existe, pero durante toda la gestión seguimos realizando el trabajo de, eh, de verificar la inocuidad alimentaria en, en todos los, los alimentos que se van y las empresas que lo conocen siempre están constantemente actualizando la parte de, eh, de los productos para que podamos realizar los análisis correspondientes. Ahora, ¿también se verifica el lugar eh, en la elaboración? de sí. estos productos, no solamente el producto final, uh -huh. no el sello sanitario, fecha de vencimiento, el olor, la textura, eso que es una pauta para nosotros, para todas las personas que estemos realizando este tipo de compras, nos toma dos minutos más, pero es importante poder verificar, pero ya desde los operativos, las instancias correspondientes también verifican el modo de elaboración. Sí, es eso precisamente el trabajo que se realiza coordinado porque cuando hablamos de inocuidad alimentaria, eh, estamos hablando de que los alimentos que llegan ya al consumidor final eh, estén libres de todo, de todo peligro, eh, pero desde el desarrollo de la producción del alimento. Desde, desde el inicio, desde los eh, proveedores de carne, proveedores de alimentos... Pasando por toda la cadena de tratamiento que tienen los alimentos, hay que tener mucho cuidado de que los alimentos tienen que estar bajo normas específicas, de, de, según el tipo de, de alimento, normas específicas, algunos requerirán cadena de frío, claro. eh, se ve el tema del envase, se ve el tema de, de la manipulación de los alimentos, la higiene, la higiene. entonces es un trabajo que, eh, que lo vamos realizando en toda la gestión el programa siempre está enfocado en poder asegurar a la población de que eh, estos alimentos lleguen al, al consumidor final eh, ya con la seguridad necesaria. Ahora, el Ministerio de Salud también es importante que participe, que tenga este conocimiento en cuanto a sanciones. Por ejemplo, las sanciones a quienes elaboran estos productos que no cuenten con eh, estos uh -huh. detalles, higiene, entre varios aspectos, y a los que están vendiendo también. Porque muchas veces ellos saben que ya son productos o que están en mal estado o vencidos y aún los tienen ahí. Entonces, tiene que haber dos tipos de sanciones, ¿cierto? cuáles son ¿Y de qué manera se procede? Una vez que son decomisados estos productos, uh -huh. eh, ¿cuál es el proceder que se tiene? ¿Se pasa a la destrucción? Eh, de acuerdo a, las, a los protocolos que se van realizando desde el trabajo municipal en las intendencias, eh, es la, el decomiso del producto para poder evitar... Eh, que, la, que, que sigan siendo disponibles, exacto, eh, disponibles en circulación para la población. Estos productos eh, deberían realizarse un estudio para poder identificar cuál fue la carga de, eh, de posible daño que se pudo haber dado a la población. Eh, administrativamente se puede dar sanciones a los eh, a los que están expendiendo este tipo de productos pues pueden ser desde clausuras temporales, eh, regularización de, de los, eh, de, del centro de donde están expendiendo los alimentos, hasta sanciones. Si es que demostramos de que han provocado un daño muy grande a la salud pública, entonces ya pueden pasar ya a sanciones penales, incluso para todo este tipo de, eh, de gente que está realizando este tipo de actividad ilícita. Ahora... Eh... En todos estos operativos que se vienen realizando, por ejemplo, eh, la sanción mínima, que es eh, la clausura, por ejemplo, ¿cuánto tiempo es? ¿Hasta que se regularicen los papeles o tiene un tiempo determinado? Se tiene, es, es, es depende de la, del evento que se está dando. Eh, pueden ser clausuras eh, temporales hasta poder eh, que regularicen, que demuestren que el producto está eh, dentro de eh, los parámetros correctos, por ejemplo, eh, pueden ser eh, clausuras un poco más alargadas, porque eh, la otra misión que tenemos que tener es de que eh, a toda esta gente que está realizando, pues tenemos que darles toda la transmitirles toda la, eh, la capacitación, ...para que ellos puedan saber eh, cómo se debe manejar de manera adecuada los alimentos... ...porque tampoco podemos eh, desechar, eh, cerrar un, un negocio... ...sancionar drásticamente inicialmente a las personas... ...porque muchas de ellas viven de, de este trabajo diario... ...entonces eh, probablemente existan personas que no lo están haciendo bien... ...y que solamente necesitan un reforzamiento en la manipula, manipulación de alimentos... En que puedan verificar, entonces eh, constantemente se están realizando actividades también de capacitación a estas personas que expenden los alimentos. ¿Y si son reincidentes? Si son reincidentes, pues ya de acuerdo a la normativa municipal en cada departamento, pues entonces verán cuáles van a ser las sanciones, ya desde si es de definitivo del, del, del local, desde poder dar sanciones ya económicas a la, a la gente, a la población que está realizando este tipo de actividades. Eh, como digo, eh, si, si vuelven a reincidir, a reincidir, entonces son, eh, lo establecemos como que están realizando un gran daño a la salud pública y, pues, nosotros ya también tenemos que tomar acciones eh, de oficio para poder eh, realizar una sanción y evitar de que eh, se vayan divulgando más eh, la, la, o la difusión de alimentos hacia la gente. ¿Y estas capacitaciones a cargo de quienes están? Específicamente también se les enseña la manipulación, eh, la higiene, entre varios aspectos que se debe de tener en ese momento a quienes están en este rubro? Sí, es, es un trabajo intersectorial que lo realizan constantemente el municipio y a nivel local. Sí. Eh, los acompaña siempre el SENASA con, con los ingenieros, ingenieros alimentarios que tienen. El Ministerio de Salud también los va acompañando. Eh, con el programa de enfermedades transmitidas por alimentos, pero también la unidad de nutrición, que son ellos que también ven la parte de, de inocuidad alimentaria, quienes van realizando el acompañamiento, la parte de capacitación y, y todo en cascada para que llegue hasta la hasta el último operador alimentario. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias. Importante gracias. todos estos datos que sin duda los estaremos tomando en cuenta, sobre todo al momento de realizar nuestras compras y evitar un daño a la salud. Muchísimas gracias Muchas y hasta gracias. una próxima. Hasta la próxima.